hola gente y bienvenidos a un nuevo tutorial sobre flutter en el capítulo de hoy vamos a ver cómo implementar el dark mode en flutter y cómo customizar los datos del tema en uso pero antes de comenzar quiero dar las gracias a fran 75 el primer patreon del canal así que muchas gracias a vos y ahora sí vamos con el video. para trabajar el tema de los teams y de cómo trabajar el cambio entre dark mode y light mode es decir, el tema brillante y el tema oscuro vamos a estar trabajando sobre la aplicación de gastos a la que le venimos agregando una gran cantidad de características pueden chequear el repo de github en donde estuve haciendo algunos reordenamientos del código para que no esté todo tan disperso que no viene mucho al caso ya que solamente fueron mover archivos en distintos directorios para que esté todo un poco más limpio en las aplicaciones de Material Design, todo lo que es referente a los Teams está representado por esta clase Team Data, que básicamente es una clase que contiene todos los posibles colores que podemos setear en las diferentes partes de nuestro sistema. Toda esta teoría de los colores está basada en lo que es la especificación de Material Design, por lo tanto, si no la conocen, les recomiendo ir a este link material.io barra design barra color. Como pueden ver, tiene un montón de atributos, por ejemplo se puede definir cuál es el brillo para saber si es dark o light, cuál es el primary swatch y cuál es el primary color. La principal diferencia es que el primary swatch es un material color, los material color no son un solo color sino que son como una familia, es el color principal más, toda, más todas las sombras, todos los shades que tiene ese color. Por ejemplo si tenemos un azul, un azul puede tener varios colores según especificación de Material Design, varios brillos. Por ejemplo, cuando abren esta página que les decía, acá en la parte de Paleta de Colores, ustedes tienen, por ejemplo, el color primario, que es el que está representado por el valor de 500, y después tienen diferentes sombras. Hacia el. cuando el número crece, por ejemplo, el 900, el color se vuelve más oscuro, y cuando se va hacia cero, el color se vuelve más claro. Entonces, un Material Color, tiene todas estas sombras definidas para poder accederlas fácilmente. En cambio el primary color es un solo color, por ejemplo el, el, color, el primary swatch en 500, por ejemplo. Eh, después tenemos cosas para el color de accent, que suele ser el color utilizado, por ejemplo, en los botones para resaltar cosas, o en los selectores o en los slides para los, los puntitos que podemos mover colores para cuando tenemos el mouse arriba o cuando algo está seleccionado es decir tenemos un montón de cosas tenemos teams de botones tenemos teams de textos tenemos team de iconos es bastante grande y bastante tedioso tener que hacer todo a mano es por eso que en general nosotros por ejemplo yo acá estoy definiendo mi team data solamente con el primary swatch que estoy diciendo que es el color blue que si nos fijamos el color blue es un material color y acá tenemos todos los diferentes shades de blue del 50 al 900 y acá al costado pueden ver cuál es cada color de esos solo estoy especificando ese y el constructor lo que hace luego por ejemplo para definir cuál es el primary color si yo no le di ningún primary color se fija si estoy en modo dark o modo normal por defecto el brightness es modo light por lo tanto el is dark va a ser falso por lo tanto va a setear directamente el color el primary swatch como primary color en ese caso lo que está sucediendo es que se hace una conversión y se toma por default el valor de 500 para convertir el material color en color ¿Sí? por lo tanto mi material, mi primary color va a ser igual al primary swatch 500 y si estuviera en modo dark va a utilizar el azul el 900 que vendría a ser este color azul oscuro que se ve acá en el zoom ¿sí? en la línea 600, en la línea 868 eso como podemos ver si efectivamente es así es tomando el team data que ya teníamos seteado en mi material app y setearle un brightness igual a dark y cuando salvamos la aplicación podemos ver que toda mi aplicación se vuelve oscura y en este caso el botón me quedó de otro color, que no era el que yo quería. Perdón, está bien, se volvió el primer color, es el color de fondo, el de acá arriba, el del action bar, y este en realidad es el accent color, que no se lo estoy pasando todavía, que está tomando este. Si estoy en modo dark, utiliza el color, el color, el teal accent en 200, un color bien clarito, y si no, utiliza dentro del primary swatch que yo le pasé el color 500 es decir, antes está usando el mismo color que yo le estaba pasando como primary swatch si acá yo le vuelvo a pasar light nuevamente estoy en el modo light y esto vuelve a ser el celestito que sería el blue 500 que es el que le está seleccionando por defecto eso yo lo puedo cambiar por ejemplo podría decir que mi accent color queremos que sea un rojo por ejemplo Ahora todos los componentes que utilicen el accent color se van a pasar a rojo y si estuviéramos en modo dark me van a quedar en el mismo color porque yo estoy definiendo siempre que el accent color sea rojo independientemente de si es dark o no. Si yo quisiera que eso cambie entre dark y no dark tendría que andar seteándole dos colores diferentes dependiendo en qué team esté definiéndolo yo. Por lo tanto, ahora se lo vamos a sacar y vamos a dejarlo como estaba al principio. Lo que vamos a hacer entonces ahora es agregar una nueva pantalla que va a ser la de configurar. Por lo tanto, acá vamos a cambiar ese icono. Vamos a ir al homepage. En nuestro homepage vamos a poner acá el de vamos a poner el icono de settings y en lugar de hacer un logout vamos a directamente abrir otra pantalla donde podamos configurar diferentes cosas de nuestra aplicación yendo a la pantalla barra settings vamos a configurar esta ruta en nuestro onGeneralRoute. route vamos a preguntar si el settings.name es barra settings vamos a directamente devolver una materia route que nos lleve a la settings page y esta setting page la vamos a crear acá dentro de page, dentro de las páginas vamos a crear un state widget y vamos a importar la librería de material design esta vamos a empezar con scaffold y vamos a agregarle una application bar para poder volver hacia atrás ya que esto nos va a agregar automáticamente el back arrow según la plataforma está faltando importar la Settings Page y ahora sí cuando apretamos el iconito del de engranaje estamos en la página de Settings y podemos volver a nuestra aplicación en esta pantalla vamos a agregar un body y este body lo vamos a definir como una columna directamente que tenga varios hijos por un lado queremos un botón para poder salir de la aplicación, vamos a usar un raise botón estándar que tenga un texto que diga sign out y cuando alguien lo presiona vamos a tomar este código de provider y lo vamos a dejar ahí para después poder desloguearnos, desloguearnos. Vamos a además, decirle a esta columna que se extienda todo lo que pueda hacia la derecha y vamos a poner el botón dentro de un container para que ocupe todo el ancho. Adicionalmente vamos a poner primero en la lista un switch. Este switch tiene que tener un valor y un on change. Vamos a poner que el value sea false para empezar y en el change vamos a poner una función vacía ahí sí tenemos nuestro switch aunque si lo cliqueamos no hace nada tenemos que implementar eso todavía y vamos a ver si este switch, switch no tiene una etiqueta por lo tanto vamos a poner este switch en una fila y antes de la fila Vamos a poner un texto que nos pregunte: Use dark mode. Vamos a agregar este texto y vamos a hacer flexible para que empuje al switch hacia la derecha. Pero para eso, tenemos que decirle al row que utilice todo el ancho posible. Perdón, esto es un Expanded, no un flexible, ahora sí, de la misma forma vamos a poner un Expanded vacío en el medio de la pantalla para que el botón de Sign Out quede abajo de todo y no lo cliquemos sin querer cuando queremos cambiar algún, alguna de las settings. Adicionalmente vamos a agregarle a esto un Padding para que no esté todo tan pegado, vamos a hacer uno de 12. Ahora sí, vamos a empezar a implementar nuestros settings para cambiar entre Light Mode y Dark Mode. Para hacer eso vamos a utilizar Provider, por lo tanto vamos a venir a la parte de States y vamos a agregar un nuevo archivo que se llame team state. Este team state va a ser una clase que utilice el Notification, el Change Notification, el, el Change Notifier, que viene en la librería de Material, o sea, el de Material, y que, está, y que nos permite definir cuál es el Team que estamos utilizando. Lo que vamos a tener acá nosotros es un booleano, que nos diga si estamos usando Dark Mode. Y lo que vamos a tener es además un método que nos va a devolver un team data que es el team actual que queremos usar que esté definido como un getter y que básicamente pregunte que si el dark mode está enabled ya me están faltando unos paréntesis que si el dark mode está enable me devuelve el TeamData.dark y en caso contrario el teamdata.light. .data Ahora sí, con esto hacemos que Current Team sea como un atributo que vaya a ser un getter y que va a ejecutar este código cuando lo querramos acceder entonces de ese, de ese modo podemos obtener cuál es el current team seleccionado por el usuario adicionalmente vamos a definir un método que, donde podamos setear si queremos usar dark mode o no y va a recibir un booleano simplemente ese booleano lo vamos a setear como la opción actual y por último necesitamos poder consultar este booleano por lo tanto vamos a definir un atributo que no sea privado que simplemente devuelva el atributo privado con eso tenemos definido nuestro change notifier nos faltaría notificar a los listener cuando alguien llama a este método hacer tag mode para que la pantalla se pueda redibujar. Ahora que tenemos nuestro estado, lo que tendríamos que hacer es primero agregarlo en algún lado. Acá teníamos un multiprovider que nos, por, nos permitía definir múltiples providers justamente. Por lo tanto, vamos a definir uno nuevo que sea el team state, que sea de tipo change que va a proveer de Team State y dentro de nuestro builder vamos simplemente a crear una instancia de Team State este Team State lo tenemos que importar de nuestro paquete y vamos a decir que esto empieza en falso así la primera vez que se crea esto no es nulo Ahora que tenemos inyectado nuestro state, vamos a hacer un hot restart para que esto se cargue de nuevo. Podemos modificar nuestra pantalla de settings y decirle que en esta fila nosotros queremos agregar un consumer y este va a consumir un team state. Consumer debemos importarlo de la librería provider y TeamState desde nuestro proyecto esto va a recibir un builder y este builder va a recibir un contexto va a recibir un currentState y luego va a recibir un child esta función lo que tiene que hacer es simplemente devolver nuestro row donde está el texto y el switch este y no lo vamos a utilizar y cuando recargamos esto se mantiene ahora sobre este state yo puedo preguntar si el dark mode is enabled entonces de esa manera si yo empiezo en true por ejemplo y recargo la aplicación cuando voy al settings mi checkbox va a estar activo. entonces con eso este checkbox va a respetar cuál es el valor de esta propiedad privada dentro de mi team state. y lo que puedo hacer es cuando alguien presiona el switch es sobre este state llamar a ser Dark Mode e invertir cuál es la selección actual de ese modo cuando alguien chequee vamos a invertir cuál es el valor al invertir el valor lo que va a pasar es que este consumer se va a hacer este consumer va a ser notificado por lo tanto este builder se va a volver a ejecutar por lo tanto el switch se va a volver a crear con el nuevo valor que tome el enable y así es como yo puedo manejar el estado del de switch para saber si está en True o False y si yo lo destrabo y si yo lo deselecciono me voy a otra pantalla y vuelvo y va a seguir deseleccionado lo mismo si estuviese seleccionado porque va a seguir el switch va a seguir el, los valores que tengamos en nuestro state con eso ya tenemos resuelto cómo el usuario puede elegir si quiere el dark mode o no lo que nos está faltando es que la aplicación se notifique de que tiene que utilizar este nuevo setting para eso Podemos venir acá donde tenemos nuestra Material App y lo que tenemos que hacer es setear acá cuál es el Team que nosotros queremos para nuestra aplicación. Para poder darnos cuenta que algo cambió, obviamente vamos a necesitar otra vez un Consumer y este Consumer tiene que recibir los cambios del Team State. Ahora este Material App ya no lo tengo que devolver como un child, sino que simplemente nuevamente tengo mi builder con el contexto, un state y un child y dentro de este builder voy a hacer un return de nuestra Material App. De esta manera lo que va a estar pasando es que cada vez que cambiemos de Team, este Material App se va a regenerar y ahora en vez de usar un Team fijo podemos agarrar el current team que tenga asignado el state con el que estamos trabajando. Otra vez hacemos un control start, tenemos el dark mode seleccionado por defecto, por lo tanto cuando arranca la aplicación nos arranca ya en dark mode. Cuando apago el dark mode lo que pasa es que toda mi aplicación se vuelve en light y automáticamente tengo light mode en toda mi aplicación. Si yo vengo a agregar algo está todo en light mode. Y si lo paso a Dark Mode y quiero agregar algo, esta pantalla también está en Dark Mode. Por lo tanto todo sigue la opción que hemos configurado. Lo único que no estaría funcionando ahora es que si yo estoy en Light Mode y hago un Hot Restart, esto vuelve a Dark Mode, eso es porque acá tengo arcodeado el True. Pero para eso deberíamos poder guardar esto en un Shared Preference y acordarnos cuál es el último valor al iniciar la aplicación. No sería nada difícil de implementar. Como teníamos acá en el Login State, podemos obtener un Shared Preference y chequear si existe algún key y si ese key existe o no. Actualizar cuál es el, el estado inicial de este, de este State antes de iniciar la aplicación y así iniciar en el último modo que el usuario haya seleccionado. Hasta ahí todo muy bonito, tenemos nuestros settings, podemos prender y apagar gratis nos viene una pequeña animación de transición entre los colores. Pero hay ciertas cosas que ahora tenemos, queremos, por ejemplo, empezar a customizar y tenemos que tener un poquito más de control. Entonces supongamos qué pasa si queremos que este botón del switch no sea ese ese teal o cian o verde agua o lo que sea. Queremos que sea un color más no sé, tirando a los rojos. Entonces lo que podemos hacer acá cuando estamos Utilizando nuestro Team Dark, podemos venir y decirle que vamos a copiar nuestro Team, pero queremos cambiar el Accent Color a que sea de color rojo. Pero cuando lo salvamos vemos que no pasa nada, y si lo reinicio por si esto es problema de caché, vemos que tampoco cambió nada. Y si vengo acá y veo el botón tampoco cambió nada, y sin embargo tengo un Accent Color. Lo que sucede, o por lo menos es lo que estuve investigando y encontré, es que este with termina llamando a este TeamData.Raw, que es un constructor que asigna directamente los valores que le pasamos a las properties. Lo único que hace es chequear que no sean nulos, pero si vemos el original, que es el que estábamos viendo al principio, que era este Factory TeamData, vemos que acá tenemos un montón de clases extras, como un ColorStream, vemos que tenemos un Input Decoration Team, tenemos Page Transitions, Ecom Team Data, Typography, tenemos Button Team Data, tenemos Slider Team Data y todos esos no están definidos en el RAW. Por lo tanto, toda esta lógica de crear todas estas cosas especiales, cuando usamos un Copy With no se están ejecutando, por lo tanto, no son 100% utilizables por lo tanto, el copy copywit suele traer un poco de problemas, pero lamentablemente no tenemos muchas opciones más, ya que la API eh, de Team Data seguramente tenga que ser mejorada en un futuro. Hay varios tickets en GitHub al respecto, pero por ahora la mejor solución que tenemos es venir a nuestro constructor de Team Data y, por ejemplo, fijarse qué es lo que hace con los botones. Y para los botones tenemos uno que se llama Button Team Data, entonces por ejemplo, acá aparte del Accent Color, yo voy a querer setear el Button Team que va a ser de tipo Button Team Data y quiero decirle que el Button Color sea de color rojo. Si ahora salvo, este no cambió y este tampoco, pero si sí cambió el botón de acá abajo, por lo tanto ese color si sí me lo tomó. ¿Sí? Si yo a este le pongo que lo quiero amarillo ahí me pone el botón en amarillo para el tema de este que es un botón flotante tenemos que definir algo parecido que es el Float Action Button team y nuevamente le tenemos que setear cuál es el background color que queremos usar para ese botón y utilizar el color rojo nuevamente y ahí ven como el rojo aparece pero ahora me aparece con texto negro lo cual no pega muy bien con el color rojo por lo tanto tendríamos que buscar cuál es el foreground color que queremos pasarle y decirle que queremos que sea blanco por ejemplo y ahora sí tenemos nuestro botón con rojo y blanco si venimos al tema del switch y no sabemos qué color tenemos que setear lo que podemos hacer es buscar la pantalla donde usamos el switch y tenemos que entrar a ver el código esto no es lo más normal de todo es por una cuestión de que no conocemos por ahí la API y si venimos dentro del color, dentro de la documentación vemos que el active color va a usar el team active ActiveColor para definir cuál es el, el color cuando está activo y el color cuando está inactivo no lo especifica del todo pero vamos a empezar seteando toggle, toggle active color y ahora sí cuando salvamos vean que me aparece en rojo y vean que me aparece un rojo más oscuro eso es porque este red de nuevo no es un color sino que es un material color entonces está eligiendo diferentes niveles de sombras para las diferentes partes del botón de manera automática. Ahí ya nuestro Dark Team va tomando un poco de, de color. Ya se van a comandar unas cosas. Nuevamente, acá estoy haciendo un montón de cosas que yo creo que no debería hacer porque este Copy no está bien implementado. Y tendría que haber una forma más fácil de poder clonar este Dark Team y setear solo el accent color y que se recalculen todos los demás no sé si, si tiene mucho sentido o no eso pero esto lleva a pensar de que no estamos haciendo las cosas bien así que es algo a tener en cuenta Otra cosa que tenemos que ver acá, que está pasando es que cuando yo aprieto el botón más me aparece un botón azul eso está en nuestro addPage.dart y si venimos a buscar este botón de add expenses sería este y vemos que tiene un texto en white y acá tenemos un box, un container con un blue accent esto es cuando se hace la animación por lo tanto tenemos acá después nuestro botón que no tiene color y el color se lo estamos dando nuevamente por un container cuando tenemos este tipo de cosas que tenemos que usar un color acá lo tenemos hardcodeado lo que vamos a querer acá en realidad es usar el operator TeamOff. Y acá podemos directamente obtener el primary color que equivale al team actual. ¿sí? no tenemos que hacer nada más que eso. Y vamos a cambiarlo también en la animación. Y se puso negro, porque en realidad. No, en realidad necesito el Floating Action Button Team. Porque este sería el botón el action button que se expande entonces para marchar ese color deberíamos usar el mismo y ahora sí tenemos el color rojo y nuevamente acá arriba vamos a usar el color ese ahora si sí, hacemos la animación todo se hace con el color rojo cuando estamos en el dark mode y si estamos en el común está haciendo con un color blanco porque no lo estamos seteando correctamente eso debe ser porque cuando creamos un team por ejemplo el light y se está creando el float action el floating action button team se crea uno por default pero no se le asigna nada y este por default por default no veo que se le asigne ningún color a nada y en este caso tampoco se asigna vacío por lo tanto acá tendríamos que preguntar de usar algo así como el color del action button y si no el primary color como pueden ver ya empezamos a agregar un poco de complejidad al tema del manejo de los colores parecía algo totalmente trivial y se empezó a complicar y ahora sí, como este background color no está seteado en el tema light va a usar el primary color por lo tanto lo hace todo con azul y cuando estoy en el dark mode que es en rojo va a usar el background color que está seteado que es rojo para hacer la animación. Por último lo que nos estaría faltando es por ejemplo cuando tenemos así alguna imagen de fondo para poder trabajar sobre esa imagen que está en el homepage cuando está vacía. Eso es esta imagen que no tenemos ningún dato. Ahí lo que podemos hacer es, si no tenemos la imagen en diferentes colores o en dos modos, una forma sería hacer un if theme of context y dependiendo si es brightness o dark poner una imagen o la otra y no mucho más que eso ya que cualquier cosa automática podría no ser algo agradable a la vista así que bueno gente eso es todo por hoy espero que les haya gustado y les dejo como tarea agregar que este valor del switch quede grabado en un shared preference para que se para que la próxima vez que arranque la aplicación arranque con el modo correcto así que no se olviden de suscribirse, de darle a la campanita para recibir notificaciones y dejar todas las dudas en los comentarios. Sin nada más que agregar, nos vemos la semana que viene.